Hola cosmonautas, bienvenidos otra vez a esta segunda parte de este, estos vídeos explicativos sobre la cuadratura, la infame cuadratura Saturno-Urano. En este vídeo lo que vamos a hablar es particularmente sobre la cuadratura actual, la que estamos viviendo este año y vamos a estudiar a qué ciclo pertenece y qué podría estar significando en este momento. que el ciclo actual empieza en 1988 con la promesa de una europa unida donde reine el estado de bienestar. En realidad el concepto de estado de bienestar había aparecido en 1945 que en realidad es muy cerca del ciclo anterior, entonces es interesante cómo se retoma este concepto justamente ahora. Nos encontramos en un momento en el que la esperanza de vida está pensando a extenderse cada vez más y hay como una especie de creencia compartida en el poder y en las posibilidades de la democracia. Posiblemente este nuevo ciclo que empieza hable del impacto de la globalización que se va acelerando desde la caída del Muro de Berlín. Habíamos dicho que las temáticas del ciclo eran la polarización de la autoridad, el surgimiento de la anarquía, el riesgo del de auge de las derechas, la aparición de políticas autoritarias y en general la idea de llevar las cosas a un extremo, una ambición extrema. A partir de la caída del Muro de Berlín la globalización empieza a expandirse cada vez más. La globalización puede ser considerada muy positiva, en muchos aspectos. Por ejemplo, colaboró con la presión de democracias en el mundo, facilitó el aumento de la esperanza de vida, promovió la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, y espero no olvidarme ningún alegado, ayudó al aumento de la alfabetización a nivel mundial, pero también, como todos sabemos, tiene un lado oscuro. La apertura de mercados, la privatización de la salud y la educación, la aparición de multinacionales que para ganar competencia mejoraban la calidad de los productos a costa de empeorar la calidad de vida de sus empleados. También facilitó a que los países ricos pudieran acceder, <coughs> saquear los productos primos de los países del sur sin generar estructuras sanas y sostenibles a largo plazo. Entonces aparece todo ese tema del multiculturalismo que podría traducirse en realidad como impongamos la cultura occidental y supuestamente laica en el resto del mundo, homogeneizando la variabilidad cultural. Entonces es realmente un proceso complejo, que tiene blancos y negros. Y es con este proceso que empieza el ciclo en el que estamos hoy, con la caída del Muro de Berlín, que dijimos que es un ciclo de polarización del poder, que es uno de los temas de Urano-Saturno, y que parece expresarse a través de la globalización. Los años críticos son... 1999-2000 con la primera cuadratura, 2008-2010 con la posición y 2021 con la cuadratura menguante. Entonces pasemos viendo qué pasó en cada momento para entender qué es lo que puede estar pasando ahora. ¿Qué pasó en 1999? Bueno, entra en entrada, en eh, vigor, entra en vigor el euro, con todas las ventajas y desventajas que eso supone. Además, en ese año ocurrió, hacia finales de año, lo que se llamó la contracumbre de Seattle. Este fue un evento que se dio en frente a la Organización Mundial del Comercio, en Seattle, en donde se reunieron ecologistas, anarquistas, sindicalistas, profesionales y personas comunes, o como se las quiera llamar, para expresar una resistencia frente a la globalización. También en 1999, a principios de año, Chávez asume su primera presidencia en Venezuela. Entonces, esta cuadratura que se hace presente, entre, que se manifiesta, digamos, que se perfecciona entre 1999 y en el 2000, está dando, eh, está manifestándose a través de estos eventos. En el año 2001 ocurre el atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo olvidarlo? Aquí, en este vídeo, digamos, no voy a desglosar todos los posibles significados que eso obtuvo a nivel político. Lo que sí quiero mencionar es que simbólicamente es como una especie de grito desesperado contra el poderío que estaba ejerciendo Estados Unidos, que fue resultado del ciclo anterior. Y si no vieron el video aquí tienen el link. Si alguna de las teorías estas en relación a las torres gemelas es cierta, puede ser que el enemigo no estaba fuera de Estados Unidos, sino que estaba dentro. Pero más allá de eso, lo que es importante es que en este proceso de americanización, en el que Estados Unidos se mostraba súper poderoso y protector de la democracia y la libertad, entra en una frase crítica, porque no solo se expone la vulnerabilidad de Estados Unidos, sino que se empieza a evidenciar que este discurso en defensa de la democracia y la paz mundial bueno, que es un discurso, y que en realidad lo que querían era petróleo. Por cierto, es interesante también que en este año, es interesante, China, que es supuestamente el eterno enemigo de Estados Unidos, es aceptada a la Organización Mundial del Comercio. Y ahora saltamos al 2008, momento de la oposición Saturno-Urano. ¿Qué pasó en el 2008? Se desató una crisis económica que evidenció que el sistema neoliberal y globalizador o globalizante, no sé cómo debería decir, no estaba dando los resultados esperados. Igual que 45 años antes, aparece un movimiento de resistencia que se opone al desarrollo de este ciclo y hay manifestaciones en todo el mundo. Islandia, Túnez, Egipto, Grecia, Portugal, España, incluso Reino Unido y Estados Unidos pidiendo, por favor, un cambio de paradigma. Y así llegamos ahora al 2021, la cuadratura menguante. El año pasado, cuando empezaba a hablarse de que al recluirnos en nuestras casas, la naturaleza estaba recobrando vitalidad, por ejemplo, con los delfines que estaban nadando en los canales de Venecia, empezaron a alzarse voces que decían que este era el fin del capitalismo, que era el fin del patriarcado. Bueno, no estoy muy seguro de que eso sea así, porque los sistemas de organización económica no cambian de un día para otro, ¿no? Sino que son procesos. Yo no estoy seguro de que estemos todos dispuestos a aceptar las dificultades y las limitaciones que conllevaría la caída del capitalismo y la caída del patriarcado. Ojalá que esté confundido, pero creo que va a implicar muchos sacrificios que no sé si estamos dispuestos a hacer. Dispuestos a hacer. En esta cuadratura entre Saturno y Grano, se está jugando esta última batalla en la temática de la polarización del poder y que ha dado una y otra vez, según nos cuenta la historia, al auge de la derecha y a un resultado bastante nefasto, en mi opinión. Entonces ahora nos toca hacer a cada uno de nosotros eh, una especie de reflexión en relación a qué tipo de historia queremos contar, qué queremos que se cuente de este momento en los libros de historia en el futuro. Y también en relación a cuáles son nuestras posibilidades reales de qué es lo que queremos generar. En el año 2032 estos planetas van a volver a su conjunción. Entonces se va a cerrar este ciclo para empezar uno nuevo. Entonces es importante, creo yo, que pensemos qué hacemos desde ahora, desde esta cuadratura menguante hasta el año 2032, porque estamos cosechando los frutos de todo un ciclo que tiene que ver con el desarrollo de la globalización y cómo eso puede expresar libertad o autoritarismo, eh, y que tuvo una fuerte oposición en 2008, tuvo una clara oposición en el 2008, y ahora estamos como cosechando lo que hemos aprendido a lo largo de todo ese ciclo. Entonces es importante, creo yo, que seamos conscientes de eso y que seamos conscientes que lo que hagamos de aquí hacia el 2032 es lo que vamos a dejar de semillita para la fundación del siguiente ciclo. Que una vez más hablar de los mismos temas, pero expresado a través de otros, otros síntomas. Bueno, les invito a que dejen sus comentarios, les invito a que agreguen sus ideas y sus reflexiones. Este es un punto este video es un punto de partida, no para nada es un punto de llegada. Yo soy un ser humano con una ideología propia y puede ser que haya leído algunos eventos desde mi propia perspectiva. Entonces, bienvenidos, sean todos los comentarios que quieran poner que puedan enriquecer el intercambio. También les animo a que se suscriban al canal para que puedan ver más videos y también que compartan esto con quien le pueda interesar. Nos vemos por ahí, que tengan mucha suerte y hasta luego.